Hola, seguramente me recordarás de videos como O como Pero bueno, hoy quiero motivarte y voy a darte un mensaje positivo Espero te quedas hasta el final y sientas toda esta energía vibrante te vamos a Este 2020 para ti para mí no va a haber nada imposible Lo lograremos todo, cada cosa que nos propongamos por eso nuestro lema en este video y todo este año será Arriesgate a ganar Arriesgate a ganar Si 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 son 16 Pues tienes que saber que toda la suma de la buena energía se multiplicará en tu vida Ya lo dicen los astros, sigue sigue y lo conseguirás El que lo persigue lo alcanza, si te rindes no llegaste Pero si lo intentas de verdad lo vas a conseguir Pero no solo lo vas a conseguir, lo vamos a conseguir Sé que puede parecer una locura, pero al solo pensar en tu cintura, yo quiero aprender acupuntura. Sí, en este año puedes aprender lo que tú quieras. ¿Qué tal un idioma nuevo? Un idioma nuevo te abre nuevas puertas, nuevas ventanas. ¿O por qué no aprender de cultura? De otro país. Viajar un poco. Así como nosotros. Sabes que no va a ser fácil. Pero tampoco va a ser imposible, nada es sencillo, nada es tan fácil, ¿sí? Bueno, excepto la tabla del 1, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4, 1 por 1. Lo que te quiero decir es que dependiendo de la energía de la que te rodees, pues tú vas a conseguir lo que quieres. La explicación que te quiero dar con esto es que quizás este video nunca salga a la luz. ¿Por qué? Porque lo estoy grabando con 1% de batería, pero la energía... Esa fuerza va a permitir que tú puedas ver este video. Sí, que desde ya le estés dando like. Que ya comentes. Y claro, que lo compartas con esas personas que tienes allí, cerquita. O las que tienes lejos también. Te he dicho que me gustan las naranjas. Pues me encanta, te he dicho que amo la naturaleza, pues la amo, así como también a ella, un saludo para ella y para toda mi familia, claro, ama la naturaleza, ama a los animales, ama también a los otros humanos, inclusive ama hasta los que viven en Marte, a los marcianitos. Lo ideal es amar y aunque suene a locura. Sé que tú tienes allí dentro mucha dulzura Entonces, sácala A su guita Y aunque muchos crean que tú estás loco Tú no estás loco Que te lo digo yo Que sé de temas de locura y Llegará el momento, Primines En que esa belleza brotará Sí, ese eres tú Eres una bella rosa Saca lo mejor que hay dentro de ti Este año y todos los días Gracias por ver este vídeo y chao, chao. No ocupamos mucho guión, fue un video desde el corazón. Chao por mí.